Con un peso aproximado de 5.5 gramos, aún no determinado por el INACI. Asegura que continuarán en diferentes sectores los operativos de este municipio de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.